Muy bien, estamos de regreso. Estoy junto a invitado, en este caso el concejal Nahuel Pasquinelli. ¿Cómo te va, Nahuel? Buen día. Bueno, gracias, Juan, por recibirme. No, por favor, gracias por, por acercarte. Eh, porque hay una propuesta mañana, la segunda que organizan eh, desde, el, desde el espacio, desde el partido. Es una cosa interesante, ¿no? Desde la factoría, bien. que es ese espacio que hemos eh, abierto a la comunidad. Es un espacio eh, creativo, uh -huh. un estilo de, de coworking donde realizamos eh, distintas actividades extrapartidarias. Este, y que también está abierto a, a todos aquellos grupos que quieran este, presentar algún proyecto y que por ahí no tengan un espacio físico con las comodidades, nosotros eh, ponemos a disposición el espacio, eh, que es en Alvear 525, Alvear entre Castel y Saavedra, Pleno centro. que lo hemos acondicionado para, bueno, para realizar distintos tipos de, de clases de actividades, este, funciona una ONG que es impulsar... Eh, bueno, y, y grupos de trabajo, también hay algunas empresas privadas que también se están acercando uh -huh. para, para hacer cursos, este, para brindar capacitaciones. bueno La idea es un poco con esta cata, con esta segunda cata, también visibilizar el espacio, mostrarlo, abrirlo a la comunidad, este, que sepan de, de su existencia y, y que claro. sepan que esté a disposición. Es una buena forma de que la gente conozca el lugar también. ¿no? Es una propuesta distinta y ya saber, digamos... ¿Qué hay ahí adentro? Que ¿Cómo funciona? Exactamente, exactamente. Que muchos no lo conocen, pasan por afuera y no uh -huh. saben de qué se trata. Y bueno, la idea es un poco presentarlo también ante la comunidad, que este, ya, ya hicimos varios eventos, pero bueno, todavía no, no ha llegado a conocimiento, por lo menos, de, de toda la ciudadanía. Así es. Todavía, todavía hay mucho más por explotar en el lugar. Sí, sí, porque la verdad es que tiene todas las comunidades, Es un lugar eh, que digamos nosotros esperamos muy versátil sí. donde se puede armar desarmar sí. eh, tiene, tiene internet tiene este, eh, equipo de sonido eh, bueno no sé tele, televisor pantalla proyector computadoras eh, bueno distintos tipo de equipamiento que a poquito fuimos este, poniendo eh, a disposición y la verdad que hoy en día lo, lo, lo tenemos equipadito digamos bien ¿Sí? Bueno, y se hace una cata de cerveza, que es una experiencia que ya cumplieron hace un, algunos meses, ahora es la segunda. Exacto. Eh, bueno, como decías, eh, esta primera cata que se hizo en su momento fue producto un poco de, de recorrer los productores eh, de cerveza artesanal de la, de la ciudad. Eh, nosotros salimos a hablar con, con, con los emprendedores en general y bueno, con los productores de cerveza en particular porque había algunas modificaciones legislativas que hacer para que logren su habilitación. Muy pocos sí. habían logrado su habilitación y como vemos, este, cada vez están más presentes en los Benita al Parque, en los Paseos de la Ciudad, bueno, en distintos eh, eh, eventos que realiza la municipalidad. Eh, y en ese acercamiento que nosotros tuvimos con ellos, nos presentaron bueno, un montón de inquietudes y a su vez eh, tenían como mucha necesidad de contar lo que hacían, uh -huh. cómo lo hacían, qué ingredientes utilizaban... Este, y, y, y por ahí ellos no, no tenían el lugar, el, el ámbito digamos, propicio como para poder contárselo a, lo, a los consumidores. Este, por ahí ellos venden en bar o venden a domicilio, hay, hay distintas clases de productores que comercializan de distinta manera. Entonces, bueno, eh, de ellos mismos surgió la idea de, de hacer esta, esta cata, que, que es para un público reducido, más o menos, pensamos, unas 50 personas, donde Bien. se produzca un, un ambiente ameno, eh, y que puede haber un ida y vuelta, donde la gente le puede ir preguntando las características de la cerveza, y ellos la verdad que son muy apasionados de, sí, lo que, sí. de lo que hacen, entonces en ese ámbito encuentran un lugar para poder este, playarse un poco más de lo que hacen eh, habitualmente. Eh, y bueno, y en aquella oportunidad, eh, el servicio está a cargo de, de la factoría, ¿no? este lugar que te comentaba, que está en Alviar 525, vuelvo a repetir la dirección, sí. eh, el, el servicio lo hacíamos nosotros mismos, ¿no? los, los, los chicos que participamos ahí de la, de la factoría. Sí. Este, con la comida, con que, comida que se servía. Que y la que elaborábamos nosotros mismos, que íbamos comprando en distintos lugares. Bueno, la vuelta de tuerca que le dimos esta vez fue acercar a otros emprendedores. Bien. Eh, la, la cata consta de, de tres momentos, que es una, una, es una entrada, una picada, que va a estar a cargo de, de los chicos de la Campestre que están por calle Brown. Digamos, uh -huh. ellos este, van a... Eh, van a aportar y también van a estar ahí presentes explicando, digamos, la, la picada, los ingredientes, cómo hacer una picada y demás. Este, y bueno, y va a haber una, una cerveza específica para, para ese Bien. momento. Después del plato principal, que vamos a hacer unos sanguichitos de bondiola, va a estar a cargo de, de Mati González con la vieja chacra. Y este, por último, vamos a hacer un postre, que también los cerveceros nos dicen que hay cerveza para, para postre. Ajá, pero... Así que va a estar a cargo de Panadería eh, La Nueva en eh, Pastelandia, que eh, ellos elaboran un alfajor eh, santafesino artesanal que están tratando de imponer como marca, se llama La Esmeralda, en homenaje un poco a la, a la ciudad de La Esmeralda del Sur. Así es. Eh, que tiene todo un packaging muy interesante, haciendo referencia al color esmeralda, uh -huh. al sur. Bueno, bien. ellos quieren este, traer esa idea, esa novedad del alfajor santafesino aquí a, a la ciudad de Venado Tuerto, eh, que digamos los visitantes de, de Venado Tuerto, o quienes quieran llevar un regalo eh, que sea bien identificado con la ciudad uh -huh. de Venado Tuerto, puedan llevar este, este, alfajor. Este, este alfajor. Entonces, bien. la idea es también promocionarlo, ¿no? Eh, juntar todos estos emprendimientos, todas estas ideas, eh, y, y poder promocionarlas. Que, bueno Ellos, la verdad, que eh, han colaborado con, con esta organización. De hecho, muchas cosas son donadas. Eh, y van a hacer, eh, digamos, todo lo que se recaude vamos a hacer una rendición de cuentas, de cuentas y va a ser destinada a la ONG Impulsar bien. que es una ONG que eh, realiza cursos de, este, educativos, de distintas índole, cursos de robótica bueno, de, de PC, de, de Excel, Google, entre otros este, y bueno, también da becas a, a chicos no solamente de Venado Tuerto, sino también de, de la región bien y, y bueno, y, y, y va a estar todo esto claro. a cargo, todo comandado por Felipe Bonavera, que es el titular de Beer House, que también tiene una, tiene una fabriquita, digamos, de, de cerveza artesanal. Uh -huh. este, él va a ser un poco el que esté animando, digamos, toda esta. o coordinando esta carta. Y contando, ¿no? Sobre las características de la cerveza, cómo se, cómo se prepara, además. Y además, digo, es esto de, de, de sumar. En la edición anterior había dos productores de cerveza, ahora aparece un tercero, lo cual demuestra que hay muchos. Sí. Hay mucha gente dedicada al rubro en la ciudad. Quizás hubo un boom un poquito más grande hace un tiempo, ahora han quedado quizás, algunos menos, pero sigue siendo... Sí, alrededor una... de 7 o 8 productores claro. tiene la, la ciudad. Y la idea es eh, ir haciéndolos rotar, que vayan Bien. distintos productores en cada edición que vayamos teniendo de la cata para que bueno, ellos puedan mostrar lo, lo que hacen, porque hacen distinta clase de productos. Cada sí. uno tiene su, su producto estrella, ¿no? Sí. Entonces, bueno, nosotros le damos el espacio, este, no solamente al productor de cerveza, sino a otros emprendedores, que confluyen en ese lugar y asimismo mismo le buscamos la vuelta para que tenga un fin benéfico que uh -huh. es precisamente para esta ONG impulsar. Bien. ¿Qué tiene que hacer aquel, aquella que quiera participar? Bueno, contactarnos. Eh, primero que los cupos son limitados, como decíamos, estamos sí. este, más o menos eh, rondando las 50 personas, que esperamos una cuestión así, porque también, primero por el lugar, también bueno para que se produzca este ida y vuelta, que haya uh -huh. un ambiente este, más, más chico, más cercano, ¿no? Eh, bueno, contactarnos a nosotros por las redes, este, la factoría BT o mis redes personales. O dejo un teléfono que es eh, 3462 678116 678116 que ahí hay WhatsApp. Nos pueden contactar también por ahí. O si no, acercarse a la factoría que es eh, Alviar 525. Este, hay siempre gente ahí. Eh, y bueno, va a ser mañana, mañana viernes, eh, de 20 a 12 horas. Eh, así que bueno, están, están invitados recuerden de, de reservar su anticipado bien, y se come y se toma bien así que va a ser una linda Mirá, la verdad que la vez pasada eh, se fue muy generoso digamos, tanto sí. en la comida como, como en la cerveza, así que se fueron todos muy, muy contentos y, y termina a las 12 porque bueno, también no es, no es un bar, no está claro. preparado para un bar el lugar, la idea es hacer más un un evento específico y bueno, después el que quiere... que si según lo quiere seguir, eh, que se vaya a otro lado. ¿no? Exacto. <risa> y seguramente Felipe ahí sí. ahí mismo va a invitar a que vayan al bar de él. Este, Está muy bien. A lo mejor con algún dos por uno o algo por el estilo. Lo bien. estamos comprometiendo acá al aire. están presionando. ¿eh? Este, que, que bueno, va, va a incentivar un poco que vayan a, al bar de él. Perfecto. Nahuel, quedó hecha la invitación, así que bueno, todo el mundo va a participar ahí, que es muy interesante, muy interesante, bueno, que no solamente el, el hecho de pasar un buen momento, de, esto, de comer, de tomar algo, sino conocer eh, desde, desde cerquita la experiencia de, de emprendedores de la ciudad, porque al fin Exacto. y al cabo son emprendedores, digo, ¿no? porque Exacto. son de pequeña y, escala, digamos. Y cada uno en lo suyo, la verdad, que tiene sí. muchísima pasión en lo que hace, este, y, bueno, y van a estar ahí explicando un poco de, de esta pasión, las ideas que tienen, que tienen ideas muy interesantes. Este, pero por ahí necesitan una mano en lo que, en lo que hace, digamos, al a manejo de redes, a uh -huh. su difusión. Y bueno, la idea nuestra es esa, darle, darle un boleo, un, este, un, potenciarlos desde nuestras redes. no esa, esa sería la idea central de esta participación de ellos. Bien, ¿No? muchas gracias. No, gracias a vos por no, la difusión. No te pregunto otros temas para no mezclar, pero la semana que viene seguramente hablaremos de otras cuestiones porque se vienen días de definición. Días álgidos, sí. sí. Bueno, gracias, Noel. Gracias, Juan, por recibirme. La esquinelli, el concejal pasaba aquí por esta segunda mañana nos vamos a una pequeña pausa y ya venimos